Hola chicos, el día de hoy les traigo el aclamado video Mi top 5 de potencia 15 de tipo skill Antes de comenzar quiero aclarar que este ranking se basa principalmente en Digimons Que aún no son considerados como soportes y que no pertenecen a una fusión También hay que tener en cuenta que esta utilidad es temporal Ya que se puede conseguir mejores Digimons con el paso del tiempo Una vez aclarado esto, comencemos en quinto lugar tenemos a Pegimon, un Digimon potencia 15 más, que surgió en un evento del 2019, la variedad de efectos de control de baja limpieza la hacen un Digimon muy bueno, sin embargo una vez que este evento acaba va a ser muy difícil de farmear, ya que se encuentra en la tienda donde podremos encontrar General Shark y a Cherubimon. En cuarto lugar tenemos a Etemon. Cuenta con una reducción de furia al atacar a todos los integrantes del equipo enemigo. Un farmeo sencillo en la arena. Puede convertirse en yogres. Desventajas. No cuenta con el sustento defensivo para sobrevivir en batallas durante mucho tiempo. En tercer lugar tenemos a Sistermon Blanc. A pesar de ser uno de los Digimons más nuevos está en tercer lugar. Cuenta con un efecto de sueño. Puede revivir. Tiene un ataque combinado con Cystermonoid. Y reducción de daño. Desventajas: necesita tener a Sistermon 9 para poder realizar más daño, lo cual en arenas 1 contra 1 se ve afectada. Segundo lugar: Shakamon. Tiene diferentes estados de control, curación, defensa y reducción de daño. Además, que la facilidad de conseguir shards y el arma en dos diferentes tiendas. No cuenta con el daño suficiente para enfrentamientos uno contra uno. Sería su más grande debilidad. Finalmente, en primer lugar, tenemos a Sister Monciel. La facilidad de conseguir shards, la facilidad de conseguir el arma, un gran rango de bloqueo. Puede curarse mientras la dañan y la reducción del daño. La hacen una de las mejores Digimon de tipo e skill. Sin embargo, sus desventajas son que un Digimon con penetración puede eliminarla. Fácilmente. Espero les haya gustado este video, sé que hay más Digimon que hay que tener en mente como Cubimon, Hojumon, Witchmon, Sidramon, entre otros. Pero hay que tener en cuenta que algunos de estos Digimon ya son considerados como soportes, lo cual nos hará descartarlos. Muy pronto trataré de realizar un video donde podamos explicar cuáles son los mejores soportes de acuerdo a las diferentes opciones de equipos. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos para la próxima.